Yo soy clásico. Yo soy Messi Voy a fijar todo el párpado El color Lure por aquí arriba Contorno vengo por aquí, este tono área externa, aquí, externa del ojo, por aquí, con forma de B corta, regálame un like, suscríbete a clases y esta es una sombra mate, bien me encanta este color